Hola, buenas. Somos del grupo Oreja Fundida, nosotros pertenecemos al eje de Arte y Humanidades como nuestros compañeros y hemos sido dirigidos y coordinados por la doctora Itaiza Pérez. Hemos trabajado haciendo orejas de bronce y ahora les vamos a explicar detalladamente cómo hemos hecho este proceso. A ver, yo les voy a explicar un poco el primer día, en el que al principio nos, explica, nos dieron una pequeña introducción sobre el arte, las artes plásticas y escénicas, y luego eh, nos explicaron el, el proyecto, que, consta, que se basaba en conocer distintos métodos para poder realizar eh, una parte de nuestro cuerpo en bronce. Al principio comenzamos creando la mezcla del, el, del alginato, que es una base de algas, mezclando con agua en 50-50, y para poder crear nuestro molde. En nuestro caso, al, al tener que crear una oreja, no lo podíamos meter dentro de un bote o dentro de un molde en sí. Lo que tuvimos que hacer es ponernos vaselina en la zona del oído para poder sacarlo posteriormente y poner una tela en el interior para poder evitar posibles infecciones o daños. Eh, luego... Eh, Después de haber hecho el molde y que se secase, aplicamos la cera caliente que está compuesta de distintos componentes. La cera de abeja, que conocemos todos, la parafina, que es, lo que utilizamos, es uno de los componentes de las velas, y la colofonia. Des, eh, después de fundirla y aplicarla, esperamos a que se seque aplicando agua para que se enfríe. Eh, la sacamos del molde y empezamos con distintos objetos punzantes, como pinzas, eh, pequeños cuchillos, entre otros, a sacar los trozos de alginato posteriormente eh, la dejamos enfriar para poder empezar a trabajar los pequeños desperfectos teniendo cuidado de no perder el registro. El registro es el, la huella que dejamos nosotros de nuestra piel. Luego después de la eh, perdón, luego se empezó a trabajar con distintos otros procesos. Vale, eh, yo ahora voy a hablar del segundo día que, que estuvimos en el taller, que también estuvimos trabajando mucho con la cera, ya que nos dedicamos sobre todo a retocar eh, las pequeñas imperfecciones que tenían las orejas, porque es una zona muy difícil de trabajar y que salga perfecta. Entonces tuvimos que realizar unas pequeñas placas de cera, que se realizaba con, una, con la cera caliente, poníamos unas losetas mojadas en agua y en ellas soltábamos la cera y hacíamos como una especie de crepe, lo, que, lo cual íbamos recortando poquito a poco para poder añadirle a, las, a la orejita eh, soldándolo. Vale. Eh, durante el fin de semana, aunque nosotros no, nosotras no pudiésemos estar presentes, las monitoras del taller... Y Taisa, que ella había nombrado antes, Oyane y Noelia se encargaron de, de adelantarnos un poco del trabajo, ya que si no, no sería imposible acabarlo. Y dándole las gracias, obviamente, a todas ellas, que nos ayudaron a hacer diferentes baños por los que tenía que pasar la pieza para poder conseguir el molde en sí, en el que luego fundiríamos el metal. Eh, primero, damo, aquí se ven cómo dieron los baños. Primero dimos un baño de goma laca, que es un pegamento, y después dimos otro de grafito, que es un antioxidante. Y después ya lo bañamos en arena, que es malaki, malaquita, eh, que eso ya forma definitivamente la cascarilla que, que forma el molde, el molde en sí. Ver, eh, durante el tercer día empezamos con el proceso de, de cera, que es lo que vemos aquí con la caldera, con el horno. Eh, en este se basa de coger el molde de cascarilla, que es el que tenemos aquí después de haberse secado, y dejarlo eh, junto a un ladrillo que pueda, per, pueda resistir las altas temperaturas para que no se dañen, y calentarlo con el soplete esperando a que se empiece a derretir la cera. Después de haberse derretido la cera, se deja que se enfríe para poder continuar el procedimiento. Eh, después, de el, después de crear la, la cascarilla se tiene que dejar enfriando para que pueda, para que pueda realizarse el, el proceso eh, en el cuarto día ya eh, realizamos lo que sería parte del de proyecto final en esta especie de cunita que pueden ver ahí eh, se pone, que se llama crisol eh, se ponen piezas de bronce en sólido y eso se calienta a 1.100 grados para que se derrita una vez que esté derretido, con unas pinzas eh, se coge y se le da la vuelta al molde para que las orejas eh, se llenen con el bronce esto hay que dejar que se enfríe y una vez que esté enfriado se rompe la cascarilla Bueno, y ahora voy a hablar sobre el quinto día, que fue el último, en el cual ya teníamos las piezas hechas de bronce y ya lo que nos dedicamos a hacer fue pues, a quitarle el resto de los bebederos, que son los conductos por los que pasa el bronce cuando está derretido para llegar a las orejas. Después también lo que hicimos fue quitarle la cascarilla que quedaba, que la verdad que fue un poquito costoso y ya por último lo que hicimos fue pues la limpieza para quitarle el grafito y que quedara. Y luego lo último que le dimos fue la patina, que fue lo que aceleró el proceso de oxidación, lo cual quedó como con un aspecto verdoso y demás que ahora mi compañera Andrea va a llevarles las orejas para que la vean. Eh, aquí tenemos varias fotos en, en, en, en, en, o sea, relacionadas con el proceso que tuvimos que seguir. En la primera foto eh, podemos ver el lugar en donde estuvimos trabajando con la, con la cera en sí y con el molde. Luego en la segunda podemos ver eh, cómo calentábamos la cera para que se derritiese y pudiésemos introducirla en los moldes y, o hacer los crepes, como decía Carolina de cera. En, luego en la tercera imagen estamos dando el baño de arena que yo nombré anteriormente. En la cuarta eh, seguimos trabajando con cera. En ese circulito de cera que está allí, pegado prácticamente a, a la mesa, eso es lo que decían los crepes precisamente. Hacíamos eh, una extensión pequeña de cera y con eso íbamos cortando trocitos y poniéndolo para rellenar los huecos que quedasen en la pieza. En la siguiente estamos dando ya el baño. En la, en la última es el de Cere, que explicó mi compañera. Y, y luego ya en la última parte es la cascarilla eh, que sirve de molde para poner eh, el metal fundido en ella. Es una cascarilla que soporta temperaturas muy, muy altas. Es muy resistente al calor y por lo tanto se funde mucho antes el metal que la cascarilla en sí luego en esta de aquí estábamos retocando ya la pieza en metal ya estaba el metal hecho en las siguientes pues podemos ver cómo se hacía como oxidábamos entre comillas eh, nuestra propia pieza para darle el color y las tonalidades que nosotros quisiésemos y luego en la última, en la última foto tenemos el resultado final con las orejas ya en bronce y completamente terminadas Bueno, y... ahora, aquí, sí. Vale. Que ahora, bueno, pues ya terminamos la presentación del proyecto y lo primero que queríamos hacer era darle las gracias sobre todo a Amanda, que nos ha aguantado durante dos semanas. Eh, también queríamos darles las gracias a Noelia y a Ollane, que son las que nos han enseñado y nos han aguantado cuando nos hemos puesto de pesados con nuestras cabezonerías de decir que queremos esto así y no se podía hacer así y al final lo conseguimos gracias a ellas. Y también queríamos darles gracias a la universidad por darnos esta oportunidad de aprender y de pasar tiempo juntas y hacer nuevas amistades y al final una pequeña familia. Y sobre todo al Cabildo y a la Fundación y demás. Gracias. Eh, a continuación yo les voy a mostrar nuestro blog en el que eh, les vamos a mostrar nuestro blog donde vamos a mostrarles nuestro procedimiento, la investigación, eh, distintas fotos y distintas fotos y nuestra bitácora, es decir, nuestro día a día. Eh, empezamos con el quiénes somos, que pues somos un grupo de, compuesto de ocho de ocho estudiantes de entre tercero y cuarto de la ESO, que lastimosamente uno no pudo venir hoy por problemas personales. Y nuestro grupo está compuesto pues, por Andrea Gil, Carolina Dorta, Yaisa Pardelas y mi persona Adriana Isturiz. Nos hemos encargado de realizar un proyecto dentro del taller de fundición del, de la Facultad de Bellas Artes de realizar nuestra parte del cuerpo en bronce. Vamos a, a nuestra investigación y ahí les estamos explicando un poco ...en general todo lo que viene siendo la iniciativa... ...que trata de realizar nuestra parte del cuerpo en bronce... ...realizando distintos métodos... ...utilizando distintos materiales... ...y al final aprendiendo un poco más sobre el arte... ...que es algo que una persona puede... ...ninguna persona puede darle... ...dos personas a la vez no le pueden dar un mismo concepto... ...debido a que es algo muy abstracto... ...y que depende de la perspectiva de cada una de las personas... ...luego el día a día que pues ahí les explicamos en un en el largo procedimiento de todos los días, los talleres, las visitas y el taller en sí, donde aprendíamos y formamos un pequeño lazo. Y luego tenemos el, las fotos del resultado final, donde tenemos pues, las orejas de cada una de nosotras y el resultado de las cuatro orejas juntas. Luego en la barra lateral tenemos distinta, una pequeña galería donde mostramos distintas fotos de el, los distintos procedimientos. Eh, queremos agradecer, a, como hemos dicho anteriormente, a las colaboradoras y a Itaiza, que no Itaiza, y pues que gracias por habernos dejado entrar en, su, en vuestro pequeño hogar, en vuestra, en vuestro taller, y que nosotros también nos sentimos eh, orgullosos de haber formado parte de aquella pequeña familia. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, después de crear los crisoles, que son las pequeñas cunitas que habíamos visto antes de cera, eso se le daban distintos baños como con, con goma laca, que es como una especie de pegamento, y después se le daban los baños con la malaquita y distintas arenas para poder crear la cascarilla o como un molde de escayola. Este después pasaba por el procedimiento de desere, donde se ponía en un pequeño horno y se calentaba con un soplete para que cuando alcanzase la temperatura de fundición, pues toda la cera saldría. Después quedaría el molde de escayola hueco, donde en, la, en el crisol, en, el pequeño, en la pequeña cunita, se pondrían los trozos de bronce sólidos y se pondría en otro horno aparte a calentar hasta los 1.100 grados donde se fundiría y se volcaría creando la pieza. Claro, porque... Oh, bueno. eh, eh, sí, y eso después, para que no quedase de esa manera, se cortaba... Eh, toda esa estructura, la estructura sobrante porque si no la pieza quedaría con lo que el sobrante de metal siempre se pone un poco más, porque más vale que sobre que, que falte y sí muchas gracias